Ingrese con su usuario y contraseña. Si no cuenta con una, realice el paso a paso del vídeo. cómo iniciar sesión y registrar usuario. En las opciones principales, diríjase a la opción Mis afiliaciones y presione Ingresar. Se cargarán todas las afiliaciones asociadas al titular que inició sesión. Al final de la afiliación, presione el botón Certificar. Presione el enlace del cuadro de diálogo que se visualiza para descargar el certificado en